también a través de nuestra plataforma telenor.com también nuestras redes sociales arroba el toque eh, del mediodía bueno, en este momento hacemos contacto vía telefónica con la capitana doctora Valeria Sánchez quien es la directora de regional de salud pública la nueva designada por decreto del presidente eh, licenciado Danilo Medina eh, buenas tardes doctora gracias por permitirnos la llamada muy buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación y quiero sobre todo pedirle al Señor Dios Todopoderoso que bendiga a cada una de las vidas de las personas que están escuchando este programa en este momento. Amén, amén, amén, qué bueno, gracias por esas palabras y esa bendición. Eh, doctora, eh, bueno, usted entró aquí prácticamente, como se dice, en buen cibaeño, con la papa caliente, o sea, la provincia de Duarte ha sido el epicentro de esta pandemia y de este virus COVID-19. Y eh, principalmente salud pública eh, fue una de los primeros eh, eh, de las primeras áreas donde nos quedamos sin director. Sabemos eh, que el doctor Morissette fue uno de los primeros eh, que estuvo infectado con este COVID-19 y no pudo realizar su trabajo de forma eficiente. Eh, hábleme de cómo usted encontró eh, eh, lo que es San Francisco de Macorís y qué estrategia al día de hoy se está implementando conjuntamente con el plan Duarte, eh, lo que es salud pública a nivel regional. Bueno, damos gracias al señor porque realmente la situación que está viviendo San Francisco de Macorís en este momento, provincia Duarte, con respecto a esta pandemia es diferente a la que se tuvo que vivir en esos momentos iniciales. Hemos visto la intervención de la mano de nuestro Dios, hemos estado confiados en que tenemos su bendición, su protección y que nos da la guía y la estrategia necesaria para eh, implementar las acciones que puedan redundar en beneficio de la población y de la reducción de casos. Eh, la, la situación ahora mismo es estable, estamos eh, siempre, aparecerán casos nuevos porque estamos en una etapa donde todavía no se ha llegado al momento de, de llegar al pico máximo de la, de la epidemia. Pero además de eso, nosotros estamos implementando una serie de acciones, por ejemplo, la detección de casos a través de pruebas rápidas que hemos contado con el apoyo del Ministerio de Defensa y nos ha suministrado una cantidad de pruebas que hemos estado aplicando en diferentes barrios de la zona urbana de San Francisco de Macorís y también en diferentes municipios, como en el caso de Pimentel, donde encontramos una gran cantidad de de pruebas positivas y han sido intervenidas de manera inmediata cada uno de, esas, de esos contactos, de esas personas de esos casos y esos contactos identificados. Entonces esta es una herramienta importante, la gente tiene que entender y es la preocupación de las autoridades de que hagamos un mayor número de pruebas para que puedan detectarse oportunamente los casos positivos que puedan haber de manera que podamos aislarlos de una manera oportuna e identificar los contactos que pueda tener relación con ese caso de manera que podamos ir frenando la propagación, el, la, el contagio. Del virus. Hay un elemento importante también y es la integración que está evidenciándose en todos los sectores de la sociedad. Fundamentalmente las instituciones estamos trabajando de una manera coordinada y se está trabajando en la creación de los comités comunitarios de COVID para que la, las, las organizaciones comunitarias como son las juntas de vecinos, los comités de salud, en cada una de las comunidades, los representantes de la iglesia católica y la iglesia protestante puedan integrarse también en la identificación de casos, en colaborar con las autoridades para que oportunamente tengamos las intervenciones que sean necesarias en cada una de esas casas. Eh, doctora. De que la situación, la situación es diferente, en este momento gracias a Dios, hay eh, ha reducido la mortalidad también y tenemos menos casos en cuidado intensivo y menos casos positivos que están haciendo eh, en este sentido. Eh, doctora, a propósito de las pruebas rápidas, sabemos eh, que en un, en un primer eh, renglón eh, el ministro habló de 2.000 pruebas rápidas e incluso conjuntamente con el plan de Duarte, el Ejército eh, Nacional, eh, vinieron dos laboratorios móviles. Actualmente, eh, ¿cuántas pruebas se están haciendo al día y dónde se están ubicados esos laboratorios móviles? Y si es, ahí mismo aprovecho con ponernos a, a su disposición para que nos envíe, sea por WhatsApp o una llamada, para que nos digan dónde están esos laboratorios móviles, para que así la población que nos vive llamando, para que necesita hacerse este tipo de pruebas rápidas, eh, pueda ir a donde estén esos laboratorios móviles, realizando esas pruebas rápidas. Mira, recibimos inicialmente una cantidad de 2.000 pruebas a través del Ministerio de Defensa. Entonces, esas fueron las que se aplicaron. Ya hemos, eh, bueno, prácticamente 1.970 se han hecho y en diferentes sectores, hermana Mirabal, eh, en otros sectores de la ciudad, pero también hemos estado en el municipio de Pimentel. Ahora mismo vengo de Villa Arriba, donde estuvimos tomando otras pruebas también a unos casos identificados. Pero estamos a la espera de que nos, nos envíen una cantidad mayor para seguir impactando en otros sectores, porque necesitamos seguir identificando casos en diferentes barrios. Actualmente no se están realizando las pruebas rápidas. Eh, tenemos los dos laboratorios a, actualmente aquí en la provincia. Tenemos las unidades aquí, pero eh, ya les digo que terminamos las pruebas que nos habían remitido, las dos meses ya terminamos y estamos a la espera de que nos envíen una nueva cantidad para seguir. Ya les anunciaremos dónde van a ser los demás sectores que van a estar disponibles cuando tengamos las pruebas, las sí. Esperamos que la pronto sea posible, pues podamos continuar con este operativo. Doctora, de esas mil 19... De esas 1970 pruebas que se han hecho hasta ahora de pruebas rápidas, ¿cuáles han sido eh, descartadas y cuántas han sido eh, positivas? Sí, alrededor de un 10%, alrededor de 200 pruebas. No tengo el dato exacto, pero 230 o algo así fueron positivas. ¿Qué hacemos con estos casos? Inmediatamente los visitamos, el equipo de la Dirección Provincial de Salud. Además, estamos siendo apoyados por la Dirección de Atención Primaria del Servicio Regional de Salud. Visitamos este hogar, este hogar se llena la ficha al, al paciente, se ve la condición del paciente para tomar una determinación de si puede ser aislado en el hogar o necesita ser ingresado en un centro de salud, o si puede, por las condiciones que presenta, desde el punto de vista de las características de la vivienda o de que no tenga la condición económica para mantener el aislamiento en el hogar, entonces lo trasladamos a Villa es el lugar que tenemos destinado para esos fines. Entonces, inmediatamente identificamos los contactos que puedan tener relación con ese caso en el hogar. Y esa persona también trae un seguimiento diario. Nosotros tenemos un equipo que hace visitas domiciliarias a todos los casos positivos día tras día para ver la evolución de esos pacientes y tomar una medida inmediata con ellos. Y además estamos haciendo fumigación, esa desinfección del hogar de las personas que salieron positivas. Entonces, mantener esa vigilancia epidemiológica día tras día es lo que nos da la seguridad de que podemos tener ese seguimiento cercano con cada uno de los pasos. Doctora, eh, eh, me han llamado a algunas personas que, que quieren hacerse la prueba, eh, ya sea por, porque tienen los síntomas o están eh, con algún familiar que, que ha salido positivo. Eh, ¿Qué se necesita para hacerse esas pruebas rápidas? Y, y si solamente se, se pueden hacer las personas que, donde están las unidades, me explico. Si, por ejemplo, cuando estaba en el sector San Martín, si solamente las personas que viven por el sector San Martín o pueden venir desde otras localidades a realizarse esas pruebas donde estén las unidades. Y, y les reitero qué se necesita para que se le hagan esas pruebas rápidas a, a, a, a la ciudadanía. Sí, mira, hay una cosa. Lo primero que les digo es que necesitamos tener la, la prueba ahora mismo disponible para ubicar los nuevos lugares donde se va a hacer. Ya informaríamos eh, por esta vía donde va a estar disponible esa prueba. Todo el mundo quiere hacerse una prueba rápida, pero hay que priorizar los recursos. Y tenemos que pensar en personas que tengan sintomatología. Porque la idea de la prueba es afectarlos bien tiempo y que podamos hacer una intervención oportuna con este caso. Todos queremos. Todas las personas quieren hacerse la prueba, pero tenemos que priorizar a las personas que tienen relación con un caso o que tienen una sintomatología determinada. Ahora es importante que todo el mundo sepa que tenemos la disponibilidad del laboratorio de referencia también, de que las personas puedan hacerse sus pruebas PCR también en el laboratorio de referencia, porque esas pruebas, que como habían habido el señor presidente, están siendo cubiertas por el Seguro Nacional de Salud, que se nace con los ARS, en caso de que la persona tenga su seguro y pueda hacerse la prueba. Ok, eh, bueno, eh, de, de verdad que nosotros eh, vamos a estar en la espera y le ponemos a disposición nuestro medio para que nos deje saber cuando llegue nuestra prueba, para nosotros informarle eh, a, a la aprobación. En, en el caso personal, eh, eh, desde que fue nombrada por el decreto 152-20 del presidente de la misma medida, donde la designó a usted como directora de salud pública, di, directora regional, perdón, eh, tenemos mucha esperanza puesta en usted porque leyendo su, su, su carrera. Eh, primero como militar ha sido una mujer de desafío eh, y entiendo de que usted aquí ha venido con, con, con, con un plan independientemente del plan trazado y los protocolos de salud pública con un plan para usted misma ejecutar y de que nuestra provincia pueda seguir eh, eh, continuando con lo que es eh, este sistema de sanidad para que la salud se pueda recobrar y, y no seguir en, este, en esta emergencia que nos vimos en los primeros días del mes de marzo y este mes eh, de abril eh, eh, en lo pronto eh, todavía, eh, y, y les reitero la, la información para los que se están conectando ahora a través del canal 10 de Telenor y el canal 14 de canal América eh, todavía no tiene una fecha eh, salud pública, le ha dicho, para eh, entregarles esa pruebas rápida y continuar con esos operativos No, ayer terminamos todo lo que teníamos y hemos solicitado Estamos a espera de que esperamos que esta semana pues podamos recibir más, más, más, más pruebas. Sin sí. embargo, eso no detiene el trabajo epidemiológico. Seguimos identificando casos por sintomatología, de acuerdo a los reportes que vamos recibiendo por diferentes medios, y visitamos los hogares, hacemos el aislamiento, y le damos el seguimiento, y hacemos pruebas de también PCR para los casos positivos. Sí. Oiganme una cosa. El elemento fundamental, y es lo que yo quisiera que ustedes como medio de comunicación eh, nos ayuden a diseminar esa información y a concientizar a la ciudadanía, es en la observación de las medidas que han dispuesto las autoridades para mantener el distanciamiento social, el aislamiento que los pacientes deben tener y las medidas de higiene con el lavado de manos correcto, el uso de mascarillas y el uso de guantes. Nos preocupa ver en la, la, la población, circulo por las calles, veo personas sin mascarilla o mal colocadas, veo personas que no guardan la distancia, veo las aglomeraciones. Entonces todas las autoridades estamos trabajando y yo sé que las autoridades de seguridad están trabajando fuertemente en eso, eh, la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa, pero es importante que cada ciudadano esté consciente de que tiene un papel fundamental que lugar para la detención de la propagación de este virus. Bien, la observación de las medidas de aislamiento en sus hogares, que respeten el aislamiento, los casos que han sido identificados, y que la gente sepa que el lavado de manos es fundamental para conservar su salud y conservar la salud de su familia. Les pido, como medio de comunicación, que constantemente sigan insistiendo en que la gente tome conciencia en ese sentido de la importancia del rol que ellos están jugando para que nosotros podamos, en corto tiempo y de la mano de Dios, aplanar. Amén. Eh, la licenciada eh, Marilady Veloz, eh, nuestra colega aquí en el programa, tiene una pregunta eh, para usted, doctora. Adelante, Marilady. Buenos días, doctora. ¿Me escucha? No escucho. ¿Me escucha? Adelante. Mi pregunta, es, mi pregunta es referente a los laboratorios. En móviles, eh, una vez que se agote el mapa de visitas de todos los municipios, ¿van a volver a repetir nueva vez? Y la segunda pregunta es, usted que está, por supuesto, lanzado en las calles, ¿cuál municipio fuera parte de San Francisco de Macorís? ¿Es donde se ve la mayor proporción de casos aquí en la provincia? Sí, fíjate, el, el trabajo no se detiene. Nosotros lanzamos eh, una ofensiva para cubrir una mayor cantidad de barrios y de municipios donde se han detectado los mayores números de casos, pero no nos detenemos, o sea, todos los lugares hay que volver y cada vez que identificamos casos pues vamos y hacemos el trabajo que hay que hacer. Yo acabo de venir de eh, Villarriba porque encontramos un caso, un solo caso, pero fuimos a visitar ese hogar, ya la persona está asintomática. Se identificaron seis posibles contactos, o Esas personas que están haciendo pruebas en este momento en las casas. Estamos dándole seguimiento domiciliario. Donde quiera que hay un caso, nosotros con el equipo que tenemos, nos vamos hacia allá y mañana se va a hacer la publicación en esos hogares que, que tienen vinculación con este caso. De manera que nosotros estamos en el trabajo que estamos haciendo cada vez que tenemos un caso reportado ahí nos dirigimos. Eh, doctora, ya una última eh, pregunta y no le quitamos más tiempo. Sabemos que está trabajando. Y está, me imagino, bien ocupada. Pero nos llegó hoy la denuncia de una persona, específicamente un sastre, eh, que apareció eh, muerto eh, en, eh, dentro de su vivienda. Eh, se dice que fue por un infarto, pero un hermano de esa persona eh, dice que tenía eh, síntomas de COVID-19. ¿Tienen ustedes el, el dato eh, de, de esa persona? No tenía conocimiento de ese caso, le agradezco que si ustedes tienen ese contacto, nos lo faciliten o la persona que es hermano de él si pudiera eh, llamarnos aquí a la dirección provincial para visitar el hogar inmediatamente. Ok, eh, eh, a, a, entonces vamos a hacer una cosa. Eh, dígame ahora el número de la dirección provincial de salud pública y si, ha, eh, y si ese teléfono está disponible para que la persona pueda llamar para denunciar cualquier tipo de, de, de casos sospechosos eh, de COVID-19. Sí, claro. Eh. Oye, los teléfonos. 809-588-2587. También 53-56. 53-5580. Perdón. 588-2587. Correcto. 53-56. Ok. Ocho... 580 Te voy a decir todo. Sí. Y 11-13. Okay. Esos cuatro números están disponibles necesitamos que todo el que tenga conocimiento de un casos llame aquí para reportar bueno eh, pues ahí está la eh, doctora eh, Valerie Sánchez que es la directora regional de salud pública eh, que fue provincial. recientemente eh, perdón provincial sí, provincial provincial, es una provincia, sí, provincial provincia. sí de verdad que agradecemos eh, su tiempo y la información es valiosa que nos ha suministrado vamos a estar en contacto con usted para que así entre todo, porque es un trabajo en equipo, los medios, los médicos, los empresarios, eh, sí. la policía, para poder eh, llegar a aplanar y bajar esa, esa curva de contagio, eh, principalmente aquí en nuestra provincia de Duarte. Así que le agradecemos bendiciones sí, eh, y que siga para Dios decir, ayudándole haciendo su trabajo. Eh. Bien, gracias. Amigo. Bueno, ahí eh, veloz. Eh, estuvimos eh, conversando con la capitana, la doctora Valerie eh, Sánchez, quien es directora regional eh, regional de salud eh, pública, eh, donde dio varios eh, datos eh, importantes. Uno de ellos es que las 2.000 pruebas eh, que suministró eh, el Ministerio de Salud Pública ya se agotaron. Se agotaron el día de ayer. Se está esperando que regresen o que ¿Verdad? Le traigan más eh, pruebas para...